En este video tutorial vamos a describir los bloques laterales de un aula virtual y cómo también activar otros bloques. En un aula virtual eh, sabemos que está el bloque lateral izquierdo y el bloque lateral derecho. El bloque lateral izquierdo tiene una serie de opciones, herramientas, actividades que ya vienen establecidas por el sistema. Con este bloque lo que podemos hacer pues, es ocultar el bloque o desplegar todas estas opciones que, como ya estaba comentando, vienen establecidas. Donde sí podemos personalizar los bloques laterales son en el lado derecho. Por defecto, en este lateral nos vamos a encontrar con una serie de bloques. Está el bloque de administración, que solo tiene acceso a este bloque el profesorado de, del aula virtual. Después nos encontramos la guía docente y la biografía. En este caso no están disponibles los enlaces, el acceso a esta información, dado que el aula virtual no está asociado a ningún código de, de asignatura. En el caso de ustedes, debería estar en enlace a la guía docente ya la bibliografía que ustedes han recomendado en la guía docente. El siguiente bloque es el bloque de actividades, que es el acceso, un acceso rápido a todas las actividades que ustedes están configurando de, en la parte central, en la, cada una de las secciones del aula virtual. Entonces, hay una serie de foros, de tareas, de cuestionarios y aparece aquí eh, como categorizados por las diferentes actividades que ustedes pro, propongan. El siguiente bloque es el bloque de reciente, actividad reciente, que en este bloque van a aparecer las últimas acciones que se han ejecutado, se han eh, efectuado en el aula virtual. Y por último es el de aviso reciente que aparecen los últimos mensajes del foro de aviso. Como les comentaba, estos bloques podemos pues, eliminar aquellos que ustedes no consideren importantes o cambiar el orden, a lo mejor el de aviso reciente ponerlo en la parte superior, como ustedes vayan considerando. Para ello, desde el bloque de la administración, lo que hacemos es activar edición. Y aparecen los diferentes iconos que me permiten mover o configurar cada uno de estos bloques. Los iconos están en todos los bloques. Pero también hay otra serie de, de bloques que nosotros podemos activar en el aula virtual con la edición activa, si nos vamos al lateral izquierdo. Nos parece el bloque de agrega un bloque. Estos son otra serie de bloques que aparecen en el agua virtual que ustedes podrían activar. Les voy a explicar cada uno. Por encima, a ver, buscar en los foros. Esto es un buscador eh, para buscar determinado contenido en los foros. El calendario, podemos activar un bloque que es un calendario, un pequeño bloque para poner comentarios. El listado de cursos en los que nosotros estamos dados de alta. Todos estos bloques que ustedes pueden seleccionar y activar aparecerían en el lado derecho del aula virtual, ¿vale? Dedicación al curso. Eh, este bloque de dedicación al curso, como el de estado de finalización y estatus, eh, nos van a permitir hacer un seguimiento y ver el progreso de los alumnos eh, en nuestro aula virtual. Después tenemos la, el enlace de secciones. Es un bloque donde estará, hay un vínculo que nos da un acceso directo a cada una de las secciones de la parte central del aula virtual. La entrada aleatoria del glosario, que eh, si tenemos a, activa o configurada esta actividad del glosario, pues en este bloque aparecerían eh, cada día, por ejemplo, conceptos que están definidos en el glosario. El siguiente sería el evento próximo. Este bloque está vinculado al de calendario, porque aquí aparecerían los últimos eventos que se van visualizando en el calendario, pues aparecerían en este bloque. Después hay un bloque HTML, que es un, un bloque en blanco, es un editor, que me va a permitir pues, poner imagen, vídeo, texto, contenido e información que ustedes eh, consideran necesaria y quizá, pues se colocaría este bloque en la parte superior del aula para, poner un, para destacar o hacer relevante una, una información importante para asignatura el siguiente bloque es el identificador este bloque se activa una vez al año y es para que ustedes eh, establezcan el tipo de licencia que tiene cada uno de sus documentos PDFs, archivos que suben al aula virtual el bloque de mensajería esta es la herramienta de mensajería interna del campus virtual como si fuera un correo electrónico también lo tienen ya esto activo, esta opción en la parte superior del aula virtual, con este pequeño icono que hay en la parte superior. El bloque de personas o participantes, donde estaría el listado eh, de todos los participantes del aula, eh, del aula virtual, los alumnos, los estudiantes y el profesorado que ya este, también esta información está activa en el bloque izquierdo del aula virtual. Los resultados de actividad podrían configurar en este bloque eh, ciertas actividades que ustedes tengan en el aula virtual, hacer visibles sus resultados, como puede ser pasando un cuestionario y que se visualicen los resultados de ese cuestionario y lo quieren hacer público. El resumen del curso y del sitio es la descripción que normalmente se pone en, el bloque de, de, en la opción de editar ajustes del aula virtual. Hay un bloque de descripción, pues esa información que es visible para todas eh, las personas usuarias del campo virtual, pues aparecería en un pequeño bloque lateral esa información. Los usuarios identificados, un bloque que permite que la persona que está en ese momento conectada a la aula virtual se identifique con su foto y su nombre y apellido. Y por último, usuarios en línea, muy parecido al anterior, pero aquí aparecerían todos los usuarios que están conectados en ese momento en el aula virtual. Pues esto sería una serie de bloques, que nosotros, pues sabiendo la finalidad de cada uno y nosotros y nos interese o sea necesario para el desarrollo de la asignatura, vamos a activando. Y importante en estos bloques, pues estaría el bloque HTML, porque es un editor y me permite poner información que yo necesite. Importante también serían eh, los bloques de dedicación del curso, del estado de finalización y el estatus de finalización, porque como les comentaba anteriormente, me permiten hacer un seguimiento y ver el progreso de los alumnos y que ellos también lo vean, eso es importante. Y otro que yo destacaría, ya les digo, todo esto un poco lo personalizan ustedes según sus necesidades y consideren que, que ese bloque es interesante. Pero así importante lo que les estoy comentando y el último, Sería que yo destacaría el calendario, porque en el calendario podemos activarlo en la parte superior del lado derecho y ahí se van a ver reflejados eh, todas aquellas actividades que tengan configurada una fecha, aparecería en el, en el calendario, incluso podemos eh, configurar eventos manualmente. Y eso es interesante. Y, y una vez que el alumno entra al aula virtual, al ver el calendario, pues ve la próxima tarea que tiene que entregar, cuándo es el, el día de la videotutoría, etc. Vamos a activar uno de estos bloques. Y en este caso vamos a elegir a seleccionar el calendario para que vean cómo se selecciona y se visualiza en el aula virtual. Una vez que lo seleccionamos, aparecería en el aula virtual. Al final del bloque derecho aparece el bloque de calendario. Como ven, este bloque ya tiene tres eventos. Tiene el evento de, de una tarea y ya aparece por defecto. Otro evento que es otra tarea, o en este caso cuestionario. Y otro evento de comienzo. Vale. Todos estos tres eventos, por el, el color, se identifica que son eventos de curso. Entonces, va a haber eventos que configure el administrador del sistema, del campus virtual, que están en color malva y verde. ¿Vale? Los eventos en color rosado, pues serían vinculados al aula virtual. Si es un evento específico por grupo, si tenemos configurados grupos en el aula virtual, los eventos para un grupo determinado aparecerían color amarillo. Y cuando son eventos que nosotros hemos configurado personales, aparecen color azul, que son privados, que son nuestros, nada más. Entonces, eh, como está la edición activa, nosotros si queremos... Poner el calendario en la parte superior, lo que tenemos que hacer es ir al icono de mover y pulsando el cursor nos colocamos en la parte superior. Y hemos colocado el bloque de calendario en la parte superior. También, como les comentaba antes, nosotros podemos configurar eventos de forma manual, que no estén relacionados a ninguna actividad o, o, sí, actividad o herramienta del aula virtual. Y para hacer un evento, para ponerlo configurarlo, un evento manual, lo que hacemos es accedemos a través de la opción de donde está el mes del calendario, ¿no? Marzo, accedemos y en la parte superior nos vamos a encontrar una opción que dice nuevo evento. Accediendo a nuevo evento, configuraríamos el evento. El título, la fecha, si es un evento de curso o personal de usuario, ¿vale? En qué aula se va a hacer público y le damos finalmente a guardar. Y de forma automática aparecería, pues, en el calendario, en ese mes que ustedes quieren configurar ese evento de forma manual. Pues estos serían los bloques laterales que van al lado derecho en el que ustedes pueden configurar y según ustedes consideren, y según la, es importante la metodología que vayan a seguir para activar un bloque u otros bloques que sean importantes para un poco el progreso, el seguimiento de los alumnos y para que lo, lo más relevante siempre esté en la parte superior de, del aula virtual.